Hola gente? ¿Qué tal estamos? Soy Mario 4. y chicos, bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión nos encontramos aquí en una pues pequeña ayudita que quiero que me den ustedes Y eh, también para decirles algo y que es que me voy de YouTube nah, pero no, bueno, no no me voy, no me voy, no me voy, siempre iba a decir eso, no, me voy de YouTube, no, no me voy a ir Solo que quería decirles, me quedé sin ideas Y pues como me quedé sin ideas Aquí, de aquí, desde el día de hoy, que es 14 de diciembre del 2021. Y también tuve que leerlo aquí porque se no me olvidó la fecha. 14 de diciembre, eh, quiero que aquí hasta el 31 de diciembre me digan juegos. Cualquier tipo de juego que no sea muy pesado, en serio, no sea muy pesado porque no me apeta la PC, no es tan buena. Me en fin, quiero decir que ustedes me digan ciertos juegos para jugarlos, los ciertos días. O sea, digamos, si ustedes quieren que juegue eh, por ayer, pues juego por ayer, Si quieren que juegue Deltarune, pues juego Deltarune. No. Si quieren que. Algún modo de Minecraft Algún datapack Intente jugar en algún servidor Alguna modalidad Me dicen y yo lo hago Yo esto es lo que quería venir a pedirle ¿Por qué? Porque como digo Me quedé sin ideas Tengo el Fortnite Se me peta El Minecraft Ahora se me peta también Desde que formato de mi computadora Ya muchos saben Siempre lo digo y lo repito por que mi computadora Y ahora la PC Cada vez que abro cualquier juego Y empiezo a grabar La PC me hace cabú Entonces Adiós de una, adiós, PC. Y ya, gente, en fin. Son cositas que quería decirles que me digan qué juegos quieren que jueguen. También estoy intentando llegar a una meta de 100, 270 suscriptores antes de que acabe este, 2000. este 2021. Es improbable, son 20 personas que tienen que oír porque nomás el día de ayer llegamos a las 250. Pero soñar nunca está de más. Soñar nunca está de más. Así que, gente, si podemos llegar a las 270 suscriptores antes de que acabe este 2021... Os sea, agradecería mucho intentar llegar a los 300. Apenas en fin de febrero del próximo año. ¡pum! 300 200 suscriptores. 200 suscriptores en un año sería como tal. Gente, ya después sin líos, sin nada más que decirles, sin nada más pues, que molestarles. Si quieres hacer alguna colaboración, vayan a mi cuenta que está abajo en la descripción. Escríbame un email y dígame: la mira, quiero hacer esto y esto contigo. Para ver si tú tienes tiempo en algún momento, contáctame por Discord o pues como tú quieras, me puedes contactar. Aquí están mis redes, aquí está por aquí, en YouTube eh, voy a ver pues, mi cuenta para YouTube para que vengan YouTube, en YouTube, mi Instagram y mi Twitter por si me quieren hablar por ahí de algún momento. Y nada más que decir gente, yo me les despido. Chao chau. chau!